impensables. Ah, no, pero entonces tenemos tres horas más para llegar a la casa. Los tapones significan pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Y nosotros los dichosos que tenemos cuatro gomas, cogemos tapones, pero yo entonces el que anda en metro. Mis empleadas no pueden trabajar los fines de semana y los días de semana no pueden salir a las cinco porque la fila de metro cruza tres, cuatro y cinco cuadras. no, pero eso no lo ve el Estado Dominicano. El Estado Dominicano sigue luchando en contra del COVID. La forma correcta de nosotros atacar este tipo de pandemia es educándonos para nosotros alimentarnos mejor, hacer ejercicio y cuando nos toque, porque nos va a tocar el COVID. Por... Bueno, ahí está el video que se hizo viral en redes sociales desde hace unos días. Pero antes de continuar, vamos a saludar la presencia de Francis. Sí. Sí, ya, ya, ya ya, ya hablar, gracias. Pues, sí. No, no pues, Viendo de una vez el video pensé sí, que sí, no habías tenido sí, oportunidad. Gracias, ¿no? gracias. Eh, buenos días. Mabel. ¿Cómo no? Buenos días. Sabes que sí. hay algo interesante que lo voy a hacer breve. Ir con mi hermana cuando he estado en en, en compartir. Uh -huh. Hay un muchacho que siempre que dice, ah, mire, él es mi hermano y me y me presentó. Uh -huh. Pero eh, al poco tiempo. Vuelve a hacer lo mismo y me ah, presenta. Sí. Entonces ya cuando él y yo nos vemos, nos dicen, mucho gusto, Francis Rodríguez. Y él <risa> me sea, da su Se no. queda con ya, esa. Porque ¿no? que no. <risa> bueno, Yerjan adelante. Miren, vamos a ver. Eh, las declaraciones de esta eh, supuesta empresaria eh, fueron demoledoras eh, para el gobierno. Tanto así que hasta la propia eh, primera dama le respondió porque esto le causó un malestar eh, al, al gobierno ante la situación del toque de queda en la República Dominicana ¿qué es lo que ella está reclamando? orden, ¿qué es lo que no ha habido? orden, porque realmente cada vez que, usted, que, que pasa un fin de semana hay un cambio aquí de horario, de directrices y entonces eh, no hay una dirección con relación al toque de queda en principio, le dieron, eh, en principio de diciembre, le dieron a la gente oportunidad de libre de tránsito a la una de la mañana. Luego vienen y te ponen un toque de queda a las cinco de la tarde, eh, al mediodía, los fines de semana, con una. Eh, ¿Verdad? Eh, eh, los con, fines de semana. No, al mediodía. Al mediodía sí, claro. y ya. Y en la, en la tarde, a las cinco de la tarde, con, con dos horas de libre tránsito. Los días de semana. Ahora. Vienen eh, de nuevo y entonces te mantienen eso y te dan tres horas de, de, de, de libre tránsito. De, libre tránsito. Lo, los fines o sea, de semana. Pero tampoco le dicen a la gente. Y ¿por te aumentan qué? una hora los días de semana de libre tránsito. Ahora de libre es de tránsito. Ocho, de, libra, de libre tránsito. Y entonces, si usted se pregunta, ¿cuál es el objetivo de eso? Yo le quiero hacer una recomendación al gobierno con relación a eso. Ellos, los, los empresarios, tienen razón. Usted tiene que hacer, eh, tomar medidas en función también de la economía, porque entonces ellos no se van a morir de covid, van a quebrar y se van a morir de hambre. Tiene que pensar también en eso. Tiene que pensar también en eso. Eh, eh, el presidente, ¿qué es mi sugerencia, verdad? Para no opinar mucho de eso, eh, le sugiero al gobierno que el cierre de los negocios lo extienda hasta las 7 de la noche. Y usted dirá, ajá, sí, porque yo que trabajo, por ejemplo, hasta las 6 de la tarde, si quiero salir a comprar algo, no lo puedo hacer porque ya a las 5 está todo cerrado. Incluso, eh, hasta para comprar, lo vive, y la cuestión de la... Uno tiene que moverse, a, a, a, quizá el mediodía, pero todos los negocios están llenos. Entonces, usted puede colocar el cierre de negocio a las 7 de la noche... Para que aquel que salga de su trabajo pueda comprar, eh, tenga una hora para comprar y entonces dele dos horas libres eh, de, de, de libre tránsito a la gente para que llegue a su casa. Es decir, que los negocios pueden cerrar eh, a las 7 y usted se puede, tiene dos horas para movilizarse hasta su casa. A menos que usted vaya para la, para la jabón yo creo que dos horas le dan perfectamente eh, eh, durante esas dos horas. ¿Por qué? Porque... La mayoría de negocios, señores, están viendo totalmente mermadas sus ventas. Y usted dirá, ajá, proyecto que le queda. Lo que tiene que hacer es organizar. Organizar. Por ejemplo, usted tiene un, un negocio, si usted no lo supervisa, estamos fritos. Tú vas a, a los colmadones y los colmadones, nadie está usando mascarilla. Nadie está usando mascarilla en los colmadones, los lo, lo que te venden están normal como que no está pasando nada. Eso es lo que hay que regular y la cantidad de gente que entra al negocio. Además de que una gente debe estar en la puerta y inmediatamente tu gente que te higienice tus manos para que haya eh, menos focos de infección del virus. Con estas medidas, más el uso de la mascarilla, difícilmente se propaga el virus. Entonces, con esto queremos hacerle llamado. En correlación a, a los fines de semana, bueno, y cu cuando me refería al, a los negocios, hablo de los negocios no esenciales, es decir, tiendas, ese tipo de negocios que no son esenciales, es decir, que no venden comida y, y, y combustible y ese tipo de cosas. Estos negocios pueden cerrar de 11 a 12 de la noche con delivery, ¿verdad? Que se les permite trabajar hasta las 11 a 12 de la noche. Los fines de semana, el cierre de los negocios puede ser de 4 a 5 de la tarde con un espacio de libre tránsito hasta las 7 de la noche, para que la gente pueda utilizar parte de la mañana y parte de la tarde para hacer sus compras, para abastecerse. Y entonces, a partir de las 4, que se cierren los negocios, y tú tienes ahí dos horas hasta las 6 de la tarde para tú movilizarte de un lugar a otro. Creo que es lo correcto. Y naturalmente, supervisar los negocios para que se cumplan las medidas de distanciamiento social okay. Y de, y de higienización y uso de mascarilla okay. a lo interno de los negocios. Francia de Jesús. Hey, bien. Miren, ya he, he dicho que hay que repensar y rediseñar el plan. Y que el plan hace tiempo ha debido de ser un plan bien manejado, cuestión de recoger fruto al final de cada periodo. Entonces ahora estamos en un repunte. Sí, no sabemos, la ciencia cierta, no podemos darle fórmula al gobierno desde aquí, porque no sabemos dónde realmente nos infectamos más si es que salimos a hacer actividad a las calles. Pero los supermercados, los comercios, tienen que hacer un esfuerzo y demostrarle a la, a la otra población que está tratando de que nos cuidemos de que se conservan y se mantienen o se arrecian los controles de entrada y tránsito interno en los comercios. Se ha perdido. Hay una confianza ficticia que se está manejando en los comercios. Ahora, en parte estoy de acuerdo con la joven que está muy molesta y que hay negocios que por sus características... Solo pueden tener clientes después de las 5, cuando salen las personas de trabajo, o en los fines de semana, cuando estamos libres. Y esos son las tiendas. Sí, las tiendas, las y tiendas de celulares. Las celulares, las mismas mueblerías. Sí, las mueblerías. Ayer ayer nosotros andamos buscando un electrodoméstico uh -huh. y, tu, y a las 12 tuvimos que ir corriendo, comer rapidísimo a la casa, salir de la casa para entonces comenzar a A, a, a, a buscar porque cuenta. tampoco podemos comprar en el primer lugar que uh -huh. encontremos porque hay que tantear los precios, hay que ser un buen consumidor. Claro, y sí. el buen consumidor tiene atento conservar su economía partiendo de una mejor compra. No, y que a veces tú vas a la tienda, por ejemplo, vamos a poner a LIR comercial y Correct. quizás el producto que tú estás buscando no está ahí. No está ahí, pues, también puede de ser. De manera específica. Entonces, ciertamente hay que rediseñar el plan si queremos apertura de la economía programada. Cuestión de que poder asistir a estos negocios, ya sea que unos cierren y otros abran, sí. porque... Yo entiendo que para las tiendas de ropa podría ser un, un horario hasta las 3 de la tarde. El domingo. Sábado y domingo, sábado y domingo. Entonces, los demás negocios cerrados. Los demás negocios. Entonces, ¿cómo tú puedes atender a todos los sectores y lo que se ha hecho es unificar el criterio de tránsito de libre tránsito y de apertura. Los negocios de supermercados ya sabemos que le han dado la oportunidad que a través del delivery puedan manejar su economía. Los supermercados no son en esta etapa o en esta pandemia los más afectados porque han sido los que han dado el servicio de abastecimiento de alimentos. Pero entonces no tenemos tampoco en el país un perfil epidemiológico que nos diga con exactitud dónde estamos más expuestos y dónde está el pico o dónde está el rebrote. Pero de lo que sí estoy seguro es que tenemos una sociedad que se está desalentando y que por la apertura estamos haciendo actividades y no nos estamos dando cuenta que estamos provocando esos picos. Nosotros mismos, gústele o no le guste, y en esa parte estoy con la autoridad de que están propiciando las restricciones y estoy de acuerdo en lo que ha pasado aquí, que creo que nos está pasando en otros lugares, que hay una vigilancia real que la ha propiciado el director de salud pública, Luis Rosario socía Creo que no creo que haya directores de salud pública que hayan hecho tanta actividad en pos de control. A mí me dijeron que Luisito estuvo comiendo en, un, en, en, en Demoya y sacó dos gente que tenían ya rato ahí que habían terminado. No, usted no puede estar aquí quedarse aquí. Con, usando el criterio de la. De, y, de que, y, y, lo, y lo apoyaron, el negocio lo apoyó y, y entendió que estaba correcto. Es decir. Que creo que, a diferencia de Luisito, no creo que haya director de salud en otra regional que, haga ese tipo que de haya estado haciendo este trabajo y mandando a la gente a conservar sus mascarillas puestas. Miren, déjame decirte algo. Yo pienso que el toque de queda no ha servido para nada. Yo pienso que hay que quitarlo definitivamente. ¿Tú sabes por qué? Porque el gobierno dominicano, desde que esto comenzó, se ha concentrado en el toque de queda, pero ha olvidado de manera olímpica lo que es real y efectivamente puede evitar el virus, el contagio, que es el distanciamiento, el uso de mascarilla, las aglomeraciones de personas, ese tipo de cosas. Ahí es que está el... ahí es que, está? que Yo he pensado Ajá. que debemos retomar los guantes a quienes están infectados o quienes tienen síntomas. Porque el guante evita que si yo pongo la mano se traspase el virus. Mm. Entiendo sí, yo. Es sí. posible. Pero mira, mira no, mira. no sería una alternativa. El que se siente agripado, me pongo la mascarilla y empiezo a usar mis guantes. A partir de ahí sí los guantes tienen más efectividad, creo, que no propagamos. Bien, pues mira. Si tú te pones a analizar, tú dices, ¿el toque de queda para qué sirve? El toque de queda sirve para limitar el tránsito, para limitar la libre movilidad de las personas. Ahora bien, cuando una gente se moviliza de un punto a otro, a pie, se topa en la calle con alguien y conversa con esa persona, si tiene una mascarilla y conserva la distancia, la distancia que se establece eh, que, que es la más segura, ¿no?, pues lo, lo, lo más probable es que no haya contagio. E incluso si ambos tienen mascarilla, la posibilidad del contagio disminuye a lo mínimo. Y así por el estilo. Y quien anda en un vehículo no tiene posibilidad en ese momento de un contagio porque el virus no anda en el aire. El virus se, tras, se transmite a través de la de, de, de, de, cuando la gente habla, que sale de, de, de, desde la boca. ¿no? Entonces, si vas en un carro y montas a alguien y ese alguien... Tú lo sientas en, a una distancia si, si tú vas solo manejando, ¿verdad? Y esa persona tiene una mascarilla, también hay una reducción al mínimo prácticamente de la posibilidad de contagio. Lo que quiere decir que el toque de queda no ha servido para nada. El toque de queda no tiene realmente. Cuando usted se pone a analizarlo con esa visión, usted dice, bueno, pero es verdad. El problema está en que la gente se aglomere en los sitios, eso sí, que la gente vaya a un colmado, a un colmadón, y en ese colmadón haga una burbuja social, como dice mi amigo Francis, y entonces nadie se queda con mascarilla porque se siente en un colmadón es a beberse una cerveza, mínimo a beberse una cerveza, y usted no puede beber con mascarilla o sea, hay que quitársela. Entonces, ahí viene el problema. Usted se, se lapsa, se relaja y comienza a balar con el tipo que le queda al lado. Usted Después de dos cervezas, a usted no le importa que él esté a medio metro o a... O a... Ese es mi compadre. Exactamente. <risa> <risa> Adiós por el cuento. Ese es mi compadre. Entonces, ¿qué lo... ¿cuál, Mario, ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado lo que tiene que vigilar primero es la, movil... la, la, la cantidad de personas en un lugar... Claro. Tiene, que, que tiene, que, tiene que verificar el tema de la mascarilla, tiene que verificar el tema del distanciamiento social, que ahí es que están los contagios, en el toque de queda no hay contagio. Según lo que uno ha podido ver y lo que te crea es un estado de estrés, un estrés terrible, pero también le crea una situación a la población en la calle con los atropellos policiales, que ahí dice el jefe de la policía y el el director de comunicación de la policía que la policía no atropella ja, ja, ja, ja, ja! eso merece una risa eh, extrema ustedes saben por qué, porque ¿quién cree eso que dice el jefe de la policía? pero él se cree que... Pues... bueno yo voy a tratar eso en un tema que me va a corresponder en el día de hoy, no voy a zancocharlo desde ahora. Amado que la gente también se pasa. sí sí está bien pero no me diga a mí, no me diga a mí, Yo, bueno, vamos a dejarlo para ahorita, sí, la, gente sí. sí. la gente se Oye, pasa, la verdad. gente se no pasa, es verdad, es verdad, pero la autoridad tiene una posición que es diferente al común denominador de la gente. Comenzando por ahí, sí. comenzando por ahí. El rol. Exacto, sea, yo, yo como procurador, por ejemplo, yo no puedo yo no puedo ponerme bravo porque un medio de comunicación escarcee mi vida que no se mete en mi vida privada, pero en mi vida pública. Tiene que meterse obligatoriamente claro, porque yo soy claro. un funcionario y a mí me paga el sueldo, me lo paga el, el, el, el pueblo a través de los impuestos que paga. O sea, yo soy un empleado de la nación. Para ponerte un ejemplo, entonces, yo eso es lo que yo pienso. Yo lo que pienso es que la, la, la, el, el toque de queda no ha servido más que para este tipo de cosas. Entonces, mucha gente se siente mal y se siente atropellada porque en los barrios no hay toque de queda. La policía no se atreve a ir a barrio y ahí todo el mundo hace lo que le da la gana. Se contagian durante la tarde o la noche cuando comienza el toque de queda y salen entonces para el casco urbano a regar el virus. Ustedes me entienden, entonces, sí. o to toro o Tobaca, dice un refrán, o ponemos cuidado con todo o no ponemos cuidado con nadie, una de dos. Entonces, yo lo que pienso es que lo que hay que trabajar realmente para evitar los contagios, el Estado no lo ha estado trabajando y ha dejado un poco al garete a que la gente mira, haga lo que le da la gana. Mira, ahí yo de, lo veo diferente a ti, Amado, con relación a eso. Yo entiendo que el toque de queda sí es necesario para evitar que la gente ande como loco en la calle. Y quiero reiterar nuestra propuesta al gobierno, que... Eh, el cierre de los negocios, porque hay que diferenciar toque de queda del cierre de negocios que el cierre de los negocios no esenciales, de tiendas y de ese tipo de, de negocios, cierre a las 7 de la noche con, y que el toque de queda verdad inicia a las, a, las, a las 9 de la noche. Y los negocios esenciales, llámese farmacias, supermercados, colmados, eh, cierren de 11 a 12 de la noche. Y que los fines de semana el cierre de negocio sea al de 4 o a las 5 de la tarde con, en caso de que sea a las 4, de la tarde, entonces con dos horas de, de, de gracia de, de tránsito para que la gente se pueda llegar a su casa y movilizarse. Eh, eso es en, en correlación a los negocios no esenciales porque entendemos que los negocios esenciales incluso los fines de semana pueden seguir trabajando hasta las 11 de la noche bueno, los supermercados de tienen delivery con delivery esto con la salvedad de que, debe, de que debe prohibirse, es una propuesta que ya le habíamos hecho anteriormente al gobierno, de que debe prohibirse el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y prohibirse las reuniones de más de 10 personas en lugares privados para que podamos entender, tú no puedes beberme en la esquina ni puedes beberme en el ron en, en el colmadón. Pero tampoco en tu casa te puedes juntar con más de 10 gente, ni en ningún club, ni en ningún lugar. Y que eso sea una supervisión constante de parte de las autoridades, supervisando, eh, por ejemplo, que siempre hay alguien que llama. Mira, que hay un bochinche al lado de mi casa, hay como 25 gente. Y que la policía, conjuntamente con las autoridades de, de, del Ministerio de Salud Pública, eh, vayan a ese lugar. Y entonces, si se quiere, desbaraten eso, eso que está ocurriendo ahí, no necesariamente llevándose gente presa. Porque tenemos que quitar el cuco del preso. Si no, ah, usted tiene una fiesta, nos llevamos la bocina, nos llevamos el romo eh, y le ponemos una multa, por ejemplo, al dueño de la casa. Pero eso de, de andar con un paquete de gente montado en un camión, eso como que es algo como, de, como del pasado. Y naturalmente hay que buscar otras medidas porque esa no está funcionando. Entonces, esa propuesta se la hacemos, ¿verdad? Eh, la del cierre de negocio. No esencial a las 7 de la noche para que la gente que sale de su trabajo pueda comprar porque van a quebrar las tiendas de celular, la tienda de, de, de que venden ropa, la gente que vende eh, qué sé yo otras cosas, van a quebrar. Entonces, a las 7 de la noche con libre tránsito a las 9, la los esenciales, farmacias, supermercados, hasta las 11, 12 de la noche con delivery. Y los fines de semana, a las 4 de la tarde, el cierre de negocios no esenciales, con dos horas de gracia y hasta las 11, 12 de la noche, los, los esenciales con delivery. Bueno. Y la prohibición de consumo de alcohol en lugares públicos y prohibición de reuniones de más de 10 personas en lugares privados. Esa es la bueno. propuesta que le hacemos Mira, con relación a. Yo te a voy a eso. decir algo. La de regular en, los, en las casas es el gran tormento para la policía. Mm. Porque en las reuniones familiares, primariamente, es donde se dan las burbujas sociales uh -huh. más importantes. Y es donde se producen los enfrentamientos más crueles o más encarnizados, más cruentos, más cruentos. Porque la persona en sus casas entiende que hay un ámbito de cruce. En el frente hacia adentro El policía que entra Que fue lo que pasó con el perro del sí, señor Que perro. ha sido lo que ha pasado Cuando han cerrado la puerta Y no abren es. Ciertamente que no se trata De un De un hecho cómo lo podríamos calificar De eh, Un delito eh, Flagante Grande, El de estar en la casa Reunido con una, un grupo de 10 es decir, tú no, no sé cómo calificarlo, aunque haya en el estado no, de sección. Lo que tú tienes que hacer es desbaratarlo. Lo que tú tienes que ir y, y llevarte. Pero, ah, mira, usted está, ah, mira, que vienen, están juntos aquí, están viendo robo. Me llevo el robo y me llevo la bocina. No le dé autoridad a la policía que no está ataviada mentalmente. Porque se van a causar. Ah, pero se están causando es, mucho. Es mucho. que el Ministerio Público tiene que andar a la calle. Bueno, porque no, no solamente no. Mira, la policía. Lo primero y Salud es que yo yo, yo puse un mensaje con respecto a lo que hizo Miriam. Eh. Dando un catálogo de de multa. Lo de la multa, la tenemos ahí muchachos. Ese catálogo de multa, el Ministerio Público no tiene facultades. No, y lo buscas en, en la 133, que es lo que, facultades, el Ministerio Público precisamente es quien motoriza, quien motoriza la persecución la y ahí. prueba para someter ante un juez un, un hecho. Ahora, ¿quién sí tiene... Partiendo de la ley 42, la facultad, el inspector de salud pública, sí. quien debe de levantar un acta de inspección del lugar y puede allí meter todo lo que él vio y se está cometiendo en esa casa. Ahora, ante el Ministerio Público somete esa acta de, de, de levanta, ese levantamiento o acta de infracción. Porque él es un ente de investigación en este momento. Correcto, sí, está, está exactamente, porque sí. es un auxiliar de la investigación y quien la valida, el Ministerio Público. Francia, el Ministerio que... Público entonces tiene la facultad de continuar hasta llegar a procesar a esos que se dice en esa acta haber cometido una falta uh -huh, en claro, proceso eso. de excepción de la República. Claro, es. claro. Es decir. Que a mí no me vengan con, con, con, esto, tránsito, con esta fórmula. La ley 6317 te dice a ti que cuando un policía, un DGC, te pone una multa en la calle, es una propuesta de multa. Realmente claro, lo que está y aquí la están cobrando Pero No, no, lo que pasa es que tú puedes discutirla. Tú tienes 30 días, claro, dice la ley. Claro. Tú puedes decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a los tribunales a discutirlo. Y él va claro. a tener que ir al pero, tribunal a demostrarlo. si tú sabes que no tiene muchos argumentos, dice, no, yo la voy a pagar y salgo de eso, también es una opción que claro. te da ya la ley. Eso no, ya eso es pero usted. la multa es una sanción, es una... ...una pena Radio. y el Ministerio Público... ...no puede no aplicar puede, claro no. No. Ahora bien, ¿qué es lo que ha estado pasando? Eh, por ejemplo, la ah. gente se ha estado quejando... Ah, están entrando a mi casa... ...y hay que decirle a la población... Que el estado de excepción da limita ese derecho de la no eh, eh, eh, de que no te violen tu domicilio. sí pueden entrar a tu casa, igual como te pueden prohibir el transitar. O sea, esos dos derechos están limitados. O sea, pueden entrar Ahí a tu casa. Ahí es que yo digo, y dije a Para que la gente vez, se ponga claro en eso, pueden entrar a tu mira, casa. Bien. Ahí es que yo digo que debemos abocarnos. Esta legislatura debe abocarse a producir una, le una ley, la, de la, la, la ley de excepción que indique estos aspectos para que no sigan haciendo desastres Desastre, porque son palos a la Oye, ciega vamos a la pregunta, ¿está usted de acuerdo la con solicitud del sector comercio sobre eliminación del toque de queda? repito no, no, la pregunta no, no, no, no, pero, ¿está usted no, no, de es acuerdo peligro. con la solicitud del sector comercio Ay, sobre Dios eliminación mío. del toque de queda? vamos a ver bueno, a miren, es Ramón